son como más más escépticos y eso sí, muy tenaces y muy muy si yo digo esto hay que hacer esto como como buen escorpio Luis el director está haciendo así con la cabeza, por algo será como diciendo qué razón tiene, ¿no? De, debemos de tener ¿Te Está razón. adivinando Luis, qué mal, ¿no? Qué mal que te lean así, ¿no? Oy, oy, oy. Y bueno Álvaro, por aquí nos falta algún signo, porque luego os voy a decir porque casi seguro, casi seguro que nos va a faltar algún signo para completar esa cruz que os, os hablaba la otra vez. Sí, agua, tierra, fuego... Volvemos a otra vez al signo de tierra. Nos favor? ha faltado el signo de fuego, alguien vendrá que tenga fuego. Seguro que dentro de la gente del misterio de las noches, de los jueves en Guadarrama y aquí ya con el tema esta noche del trabajo, aparece alguien que tenga fuego ese signo Leo ese signo Ari. esa cruz que hablábamos el otro día sí, fuego la cruz de la... aire tierra mmm, y falta agua agua pues nada aquí Te voy a hacer una... aquí tenemos al signo de Tauro vamos a hablar un poco ah, de venga. él ¿eh? Vale, sí. Tauro también es tierra Como pero son los trabajo. creativos al poder creatividad los grandes pintores eh, de lo mejorcito de la pintura arquitectura todo todo ...hay un porcentaje muy alto que son Tauros... ...pero muchos, muchos, muchos... ...o sea que tiene un alto porcentaje... ...de creatividad, de creatividad. pero al límite, ya... ...aparte de que es un signo que se preocupa vale. muchísimo... Eh, vale, vale, vale. ...también son cabezones, pero muy bonito... ...el signo de Tauro para trabajar muy bien... ...pero nos falta alguien, eh? vamos a preguntar por la mesa... Alex, ...que, el por, el aquí ha, ha que por aquí ha venido gente... ...hola, ¿qué signo eres?... ¿Y tú? Nada. Continuamos con agua, que estamos en un programa en directo. Pregúntale Como Alex, son amigas, Alex nos falta mucho por de aquí. Fuego. Estamos en directo, pero nos lo estamos pasando. Carlos. ¿Qué signo eres? Nada, todos estamos hoy rodeados de agua, ¿ves? Ese, ese. Eh? ¿qué pasa? ¿Qué, qué, qué, pues nada, que, qué pasa? que somos gente muy sensible que nos encanta el mundo este que estamos tocando hoy, de poder echar el tarot, y hablar. Bueno, yo, de... yo no sé si la audiencia se va a animar a hacer preguntas o no. ¿La le da corte a hacer preguntas del tarot. ¿Sí? Bueno, no, no pues no es, es un regalito Mira, que vamos un, a hacer. Es un regalito, ¿eh? Y uno dice, ¿qué cojones es esto? Ah. Otro dice, flamenco. Le voy a coger un sorbito lo de esto, Leonor, me he comido un pimiento y, madre mía, cómo pica. Te lo he dicho. Yo mío, digo lo me que pone la audiencia. Uh -huh. Estamos aquí. Bueno, hasta que la audiencia se anime, Leonor, te voy a hacer una preguntita de Tarot. A ver qué, qué te parece. Venga, si sí vamos a, a empezar ver con una tira. A ver qué pregunta la puedo hacer. Uh -huh. Algo, algo que tiene que ver algo que tiene que ver relacionado con el trabajo idea algo que tiene que ver relacionado con el trabajo quiero preguntar alguien se anima a darme ideas estudios o posiciones recuerda lo que os dedicáis uh -huh. ideas eh, alguna idea por ahí para preguntar a nivel general sobre el trabajo? Leonor, ¿una consulta así que sea atractiva para la audiencia a nivel general para todo el mundo? Bueno, yo ya dije antes lo que son los hechizos para las oposiciones. Sí, pero vamos, ahora una consulta así de tarot para que la gente lo vea. Cinco pone ahí, eso significa algo, ¿no? No, será alguien que nos quiere, se llamará, ¿eh? será su seudónimo dentro de... Bueno, pues cuando quieres abrir un negocio, por ejemplo, un restaurante, una peluquería... Es muy importante que siempre limpies las malas energías. Entonces, para limpiar esas malas energías tienes que coger, ¿vale? Son cuatro pasos, ¿vale? Sí, Susana, sí, cuatro sí. pasos. Poner en cada esquina de ese local que vayas a abrir una moneda, cuatro esquinas, ¿vale? Si tienes cinco o seis, da igual. Tú lo, lo, lo esquinas y pones las cuatro. Solamente cuatro. cuatro solamente cuatro. cuatro monedas, ¿vale? Vale. Luego a continuación abrirías las ventanas o todo lo que tengas, las puertas o si tienes algún techo y vas a, vamos a quemar mm. un poquito de romero. coge romero y lo quemas con un mechero, es súper fácil, haces así y se van toda la energía. Eso es una limpieza espiritual para lo que es la oficina. Bueno, hablamos de oficina. Antes de... Sí. Cuando esté en marcha, no. Antes de la inauguración, digamos, claro. antes de que empiece a funcionar. ¿Se llama limpieza espiritual? No. Bueno, sí. Sí. Más que espiritual es, eh, bueno, pues lo que se tiene que hacer cuando uno empieza un negocio para que te vaya bien. Claro, efectivamente. Este era el segundo y luego el, el tercero, como siempre hablábamos, de lo que también comentaba Susana, poner una vela, en este caso no sería blanca, para un negocio siempre el verde es mucho el verde, mejor. El verde ¿vale? tiene más fuerza para el Dejamos trabajo. que se queme esa vela y la persona que va a trabajar se tiene que meter dentro de una campana. Una campana que uno se hace a sí mismo. Ese jefe o esos jefes se van a meter y se van a hacer una campana. Sí. En esa campana empiezas a ver todos tus proyectos. Esa campana, hay que acordarse, porque esa campana puede durar... No como una campana, me estoy perdiendo. Ya, ya, ya. Me estoy perdiendo. ¿Que te metes en una campana? No, tú te haces una campana aquí. te metes mental, Dentro, dentro mental. De, una, de una campana. Vale. Que claro, que te la estás fabricando tú con tu mente. Vale. Entonces cierras los ojos y quieres ver todos tus proyectos. Nunca nos olvidemos que cuando veas esos proyectos, que tienen que darle forma, Eso hay que antes, visualizar. Sí, pero estoy hablando de los cuatro pasos que hay que hacer antes de una inauguración. Sales, sales sales de esa campana y, y continúas. Y ya el día y en siguiente, esa campana lo que haces lo no es visualizar, visualizar lo que quieres, tus sueños, tus ilusiones, lo que sea, ¿no? Sí, están hablando del futuro. Bueno, uno futuro, futuro en el trabajo. Cuando uno va, va a abrir un negocio. cuando Estamos hablando cuando uno va a abrir un negocio. cuando, Cuando uno va a abrir un negocio o un proyecto nuevo. ¿Qué, ¿Nos queda algún paso más, Leonor? No, estábamos prácticamente vale. con los cuatro. Leonor, ¿qué te parece si te hago una pregunta en directo para que nos vea la audiencia? Bien, me parece muy bien. Una pregunta interesante, por ejemplo... ¿Cómo va a ir el trabajo a nivel nacional en España? ¿Lo poco que queda de crisis te parece bien que lo miremos? ¿Cómo, ¿cómo, qué ves Yo tú? no me atrevo a decir a nivel que general. hayamos eh, dejado la crisis todavía. Échame las cartas. Vale. Por fin, pues lo dice aquí uno. Sí cuando quieras haz la pregunta y yo te echo las cartas voy a sí, voy voy a trabajar con, con las cartas bueno. venga mientras eso vamos a empezar con la primera consulta y el que quiera la carta a la vez a dos, no, no no no no no vamos a, a bueno pues entonces comenzamos con ver, él vale come, comenzamos con él la vez no se puede, ¿no? No, no, hombre. no no venga ya que ha salido del trabajo Cómo se llama Es llaman? la misma persona? Otra pregunta que esto que sí sí. Es vale, pregunta. A hay ver. Otro que acaba de incorporarse. y vale. dice esto qué es? Pues nada, Susana. Cuando digan eso, dices tú lo que es y yo. Y al otro que le van a echar que está de baja y que si sí le van a echar el trabajo que quiere. A ver, eh, estamos en un tarot en directo, como veis, y todo el que quiera preguntar puede entrar preguntando en directo, pero vamos por partes, organización, porque no, esto es un lío. Luis, ¿qué nos has dicho que está preguntando? Soy libra. Yo te voy Luis. Está de baja. Eh, si le van a echar del trabajo y dice que es Libra. Vale, pues mira, a ver, es hombre. Tranquilos, vale. Es que no nos digas todos porque esto es una avalancha, por favor. Bueno, pues estamos hablando de una. Ah, la... Hay otro que pregunta si va a tener un millón de euros. Nos va a volver locas, Luis, al final. Se piensa, que somos, que, son roboses. Roboses. Se piensa <risa> que somos roboces. Se piensa que somos roboces. El de millón de euros que vale vamos Va, vamos vamos en serio vamos y, por partes y, y, porque si no me descentro y no doy una ¿eh? y nos vamos a Son cosas del directo. no sé cómo lo veréis ver, eh. ¿Cómo tanta cómo avalancha ves? no no sé tú, yo no pero a mí me me me me me me me, me, sí, me pero mira. bueno el tarot lo tengo que echar yo años no, se puede tener, un millón, millón, no no, no te, 28 estamos madre. hablando el, el director nos está hablando de una persona de 28 ah, años del director, signo soy en cámara, yo soy un simple del cámara. del, del sí, signo del signo Libra La que de Susana. que pregunta coordinadora coordinadora que preguntan no Susana creo sí. que es así lo que hemos entendido 18, tengo 24. Bueno, 28 años, 24, años perdón. 24 Libra que se le van a echar del trabajo uh -huh. algún dato más nos da ¿Algún que nos dato, pueda favor, servir sí. algún dato más que nos ha dado muy poquitos datos eh? algún dato más venga ese Libra es que, hay, es, que, es que hay dos que están pidiendo la tirada. No, pero dinos uno por uno, Luis, por sí, favor. Pues, pues el de los 28, tiene ¿sí? 28. Que había Tengo padre. 28 años, ¿no? Eh, sí, eh. Signo Libra y si le van a echar del trabajo, sí, vale. No. Una y tiradita y solo. Vale, vale. <ríe> bueno, pues en este momentito vamos a hacer el corte y por favor un poquito de silencio, ¿vale? Pregúntale si quiere algún montón, ¿no? no. Para que lo elija él. Ok, ¿vale? Saco una. Dice sí, ha dicho sí. Sí, bueno, malas, eh, signo libra, en este momento mm, estás estás pachucho, sí. Eh, <risa> te debes despabilar de y, y, y moverte a ver qué convenio tienes, ¿vale? Porque según la carta que te la había enseñado, no es una carta muy emocionante, es, es una carta que nos habla. De, que, el, bueno, el, el colgado al revés. El, el colgado. El colgado, no, el colgado siempre sí está al revés. Entonces, mmm, que miren muy bien el convenio, que miren lo que hay a su alrededor, porque sí puede tener problemas. Estamos advirtiendo de que puede tener problemas, ¿cierto? ¿Cierto? Que pueden despedir. ¿Libra? Sí. No deberían, porque hay un eh, que se vaya a algún sindicato y tenemos buenos abogados en los sindicatos que mire sus derechos, pero sí. Sí, puede tenerse... ¿Dónde, la conseja, ¿Dónde le aconsejas que vaya a mirar sus derechos? A los, ya lo acabo de decir, a los sindicatos... A los sindicatos UGT, por ejemplo? No, no, yo ahí no me meto, ni debemos de meternos, porque los, los sindicatos son políticos y creo que la política ahí no nos vamos a meter. No nos vamos a meter. Vale, Mal, Cualquier enlace sindical, que así se llama, los enlaces sindicales, te van a echar una mano. Sí, sí, sí, sí. A ver, ahora hablamos de otro, ¿no? Cuéntame. Sí, otro, otro que entre. Que ha dicho que quería que le mirase. ¿De momento hay, hay alguno ¿Tengo por vacaciones ahí? vacaciones forzadas, está Ya. Se uh -huh. Tengo vacaciones forzadas. Nos estás viendo, esto es mucho más más rápido. Bueno, yo ya te digo, un enlace sindical, algún abogado. ¿Por qué? Porque, porque, porque puedes tener no serios he problemas. Baja. Tengo vacaciones forzadas porque no. Ya he han obligado baja. a tener vacaciones forzadas porque no saben si van a despedir. Mírate, pero mírate sí, no todo pensando. porque. Porque sí podías tener problemas y los puedes seguir teniendo y no es justo, porque eh, de otra cosa no sabremos, pero los derechos de los trabajadores, esos me los digo aquí, como... Claro, tú eres experta también. ¿eh? Soy, sí, sí, claro, sí. Claro, sí. Claro. sí, sí. Claro. Yo he sido enlace sindical durante muchos años, pero bueno, aparte el tarot lo está advirtiendo. No los sindicatos? ¿Hacen algo o no? Claro, sí, sí, sí, no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ayuda, un buen ayuda. enlace sindical, no, tienen que trabajar por eso, por eso se les paga, ¿verdad? ¿Qué consejo me das? El enlace sindical, un buen enlace sindical del, del grupo, vamos, del sindicato que él vea. Que pida ayuda, que pida ayuda Que pida ayuda sindicatos. porque sí, sí que veo que puede peligrar. De fe, de había de ahora, de había otro por ahí que estaba preguntando. Ah, el otro. Bueno, pues al de cachondeo le vamos a decir... El cachondeo decía que pusieras la carta al revés. Al al, el del cachondeo es muy divertido. Mira, te sale la carta de la estrella. Eres divertido. Ah, no, ahora el serio te está preguntando si ganará. se ganaré. Es que no sé si es una afirmación. No, es una afirmación. Dice, ganaré o lo juro. Eso es. Que él va a luchar. No quiere decir que va a luchar. Pero... Libra, sí, Libra. Lo vas a conseguir, sí. Eres joven, además, tienes que seguir adelante, que son tus proyectos, por supuesto. Vale, ¿alguna Ahora más? Se acaba de unir Elber 26444702. Bueno, saludamos desde Guadarrama. Desde Guadarrama saludamos. Estamos hablando no, de... ¿Qué te parece, mientras que nos van entrando algunos, que entrarán algunos poquitos más, que me hagas una consulta rápida para que la gente lo vaya viendo? ¿Una consulta? Con sí, la ¿sí? Con mí No. <risa> Qué la puedo hacer, yo te a claro, no, echarlas. No, no, no, problema. no, la consulta, digo que ellos me tienen que preguntar y No, que te digo que mientras que van saliendo ah, nuevos, vale, vale, que vale, me vale. eches una tiradita hasta que vayan saliendo gente nueva. Sí, pero vamos eh, a ver, ¿Habías, habías preguntado ¿Te he preguntado? Sí, por la crisis, y estábamos ¿qué, qué, ahí. ¿Qué pregunta me aconsejas, por ejemplo, para a nivel general que le pueda interesar a la audiencia? Algo así interesante en general. Sí, lo que hablábamos antes, eh, yo creo realmente, eh, a ver lo que dicen las cartas, que vamos a echar más de una, con el tema de si realmente ha terminado la crisis, creemos que no, si nos vamos a los noticiarios, está claro que no. Pero vamos a ver qué dicen las cartas del tarot, de aquí, a, al 2000, estamos casi ya en el 2019, hasta el 2020, ¿vale? Y vamos a hacer una cruz, porque creo que es una manera bien... bien más, eh, más amplia de ver cómo, cómo está el tema del trabajo. Pues bueno, la verdad es que, eh, eh, como yo bien decía, aunque no queramos hablar de política, la, la política mundial está revueltilla, y os voy a enseñar las fotos y os voy a vamos, las fotos que se ven del tarot, lo que significa el, el juicio. El juicio siempre va a frenar todos aquellos argumentos que demos desde cualquier país o formación, ¿no? O sea, ya no política, sino a nivel mundial, porque esto es una cosa a nivel mundial la tirada. El juicio frena mucho, porque hay. es una carta bastante bélica, ¿vale? Aunque es muy justa, porque habla de juicios, de pero no, no termina no termina de encabezar, con lo cual mmm, eh, sí que es verdad que las polémicas que tenemos en todo el mundo, mmm, desde Estados Unidos hasta Rusia, hasta bueno, China… Bueno, estamos hablando un poco de España, ¿no?, a nivel así general. No, no estamos hablando… Nivel mundial. Yo me acabo de ir a nivel mundial porque estoy hablando de Rusia y de vale, China. Vale, vale. Y, y bueno, lo que tenemos enfrente tampoco es una carta muy, muy agraciada. Eh, hablaros de que vamos a una población mayor en prácticamente todo el mundo. ...la gente ya no tiene tantos hijos, en España ya increíblemente... ...con lo cual el loco nos habla de casi un futuro incierto, ¿no? ...y que la gente, la gente tampoco termina de estar todo lo bien preparada que quisiéramos... ...porque el ermitaño nos habla de gente que además, y hablando de redes sociales... ...cada vez estamos más aislados y más solos... ...entonces eso hace que, que muchas de, de las cosas que hacíamos antes, como era el campo... ...o como era vivir el día a día... ...se construye menos... ...porque eh, vamos a pasar a la, a la parte del ermitaño... ...y es que las cartas como veréis... Eh, ...Salvador Dalí hizo las hizo muy bien... Bueno es prácticamente un diseño, bonitos, ¿verdad? Bonitos, se ve muy bien muy el ermitaño, muy y al final la sacerdotisa, que también habla de justicia, nos va, nos va a poner también en una situación como un poquito extrema, ¿no? O sea, yo el futuro de aquí a dos años, a nivel, a nivel mundial con respecto al trabajo, todo va indicado en, en, bueno, en este mundo que nos hemos metido de las redes sociales, y que creo que están dejándonos un poquito más al margen, de, ...de lo que es el contacto para poder hacer esos trueques... ...o esos trabajos que tenemos que hacer... ...pero, esta carta, esta, esta tirada... ...tiene una última carta, ¿vale?... ...y esa última carta la, la va a sacar Susana, ¿vale?... ...porque vamos, vamos a, a barajar... ...y quiero que vale. saques una carta, ¿vale?... ...vamos a ver si va a mejorar o no va a mejorar la crisis... ...a nivel mundial... Uy, ahí habéis visto, ¿no?... ...coge una, coge otra, coge dos... pues seguimos igual, si por ella fuera, no, no, no, no, tenemos otra vez la justicia, como veréis va todo relacionado, ¿no? o sea, vamos todo a mejorar, es... no vamos a mejorar, ¿qué ves? Te lo estoy contando, o sea, que mientras frenemos nosotros todo, porque lo estamos frenando, es más, muchas posibilidades de eh, grandes conflictos, grandes conflictos entre, entre países, la verdad es que la entrada de Urano en, en órbita, mmm, ...hace que nos frenemos un poquito, ¿sabes? El... Se va a frenar un poco todo. ¿Va a empeorar bueno, no... un poquito todo? No. ¿Va a empeorar? Eh, en este momento, más que empeorar, se va como a frenar, ¿sabes? Vamos a una población mayor, va a haber alguna acción bélica, y eso ya os lo digo. Con... Bueno, esto ya lo habíamos mirado lo hemos estudiado, los que nos dedicamos a estas mancias y al mundo del misterio... Ya no solamente por las cartas, sino por las cartas astrales y, y cómo se están posicionando eh, los, los momentos. O sea que vamos, Ahí, en vamos, palabra, un poquillo... nos vamos a quedar como estamos de momento sí, por un largo tiempo. Sí, por un largo tiempo vamos a estar se, nos, dos se nos frena. Años más más se, o, menos, más o menos frenados. Pero vamos a sacar una tercera carta que voy a decirle a nuestro director que la coja. Como pueda, la tiene que coger <risa> nuestro director. ¿Vale? Estamos con Tarot en directo, hablando del trabajo y a nivel mundial, ¿vale? Bueno, pues ves, tenía que salir una carta muy, muy positiva, como es el carro. Creo que nuestra mentalidad va a empezar a cambiar en todos los, los países y, y en todo el mundo, porque tenemos que volver a recordar el, el, nuestro pasado, de dónde venimos, nuestras raíces. Creo que el campo la naturaleza nos va a volver a, a llevar de donde hemos salido, Creo que, pues mira, desde el intercambio de semillas a cultivar, a volver a retomar los pueblos abandonados. Esto va a ser nuestro futuro, ¿eh? Hablando en serio. No podemos seguir con esta marcha El trabajar, de... el trabajar en el ¿Vale? campo. Volver a retomar el campo, oh. a trabajar los campos, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí hay mucha gente sí, que sí, trabaja sí, en los campos. Sí. No, no, no. A lo rural, aunque sea Volver sí. a los rurales, eh, volver a, a los pueblos. Sí, sí, sí, sí quizás tendremos que tender en todo el mundo a dejar las urbes para volver a adentrarnos en esos pueblos sí, maravillosos. No, no, no es de urbe. No es de sí, sí, por eso te digo, pero ahí estamos eh, muchos en la urbe, ¿no? Bueno, pues esta es la tirada. Esta es la consulta, no, no mucho, ¿no? vale. Sí, sí, sí. sí, sí esta sí, es la sí. consulta, así, a nivel general, interesante sí, sí, sí. para cualquier país a nivel uh -huh. europeo. Sí. ¿Y hay alguna persona por ahí, ha entrado alguien en la audiencia, alguna cosita? No han escrito nada. Vale, ahí, eh. vale, están ahí viéndolo, Serio. Nada serio, pero están ahí viéndolo y escuchando. Ya, ya, ya. Vale. Aquí uno dice que sí, pero a Yo quiero pregunta. Bueno, pues si sale. quiere pregunta, que haga pregunta. nada, nos quedan cinco minutos. Si quiere pregunta, que aproveche el tarot de regalo de esta noche, tarot gratuito, que la aproveche. Hace publicidad si a la página, tú que la conoces también, que yo. A la página nuestra. Claro, a hablar de vosotros. Otro libra, bueno. Hoy es el día de los Libras? ¿Es chico? Un chico Libra, vale, muy bien. La foto un chico. o algo así, algo de Si quieres saber uh -huh. algo, tiene más perfecto. gente mágica por ahí. No escribir, uh -huh. Vale. Bueno, mira, bueno, pues en, creo... en este momento se está empezando a venir alguien muy especial, como es Ángel Jiménez. ...que es uno de los grandes del misterio... ...y que se va a venir aquí... ...y aunque sé que le da mucho corte... ...pero sé que va a salir en, en nuestro canal... ...dice, ¿cuándo alcanzaré el éxito profesional y dónde? ...ahora mismo se lo decimos... ...Ángel... ...viene por ahí. ...Ángel bien viene. Bien. viene por aquí y me gustaría mucho que... ...creo que la redes Está, sociales, ...estamos terminando, redes, terminando la emisión... Regine, ...Ángel Jiménez... ...Ángel... ...sí, bueno, claro. Ángel Jiménez es uno de los grandes del misterio... ...en, en nuestro país... ...hola... ...vale... ...hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ...y viene también una gran tarotista también Ángel queremos presentarte si no te importa bueno tú estás Muy acostumbrado a verte en las cámaras sí. así que nada Ángel ¿Qué Jiménez que pertenece a la eh, dimensión ilsonita, hace mundo del misterio y hoy estamos con el tarot y hablando del trabajo vale bueno pues los nos estamos haciendo una consultita en directo no sé si la quieres hacer tú sí, o hacer sí, sí. eh, no no él sé. no, no lo sé no no no no no ya no mezclemos. Es que aquí hay mucha mezcla es lo que veo yo no. Hoy el programa ha quedado así. Ah, bueno, bien, bien. Si bien. Cuéntanos, a a si... Sí. Sí. vale. Si pasa? él quiere hacer la preguntita y si pues no pues cerramos no he ya. Se abusaba, se bueno. Jiménez y me he ah, Desde, vale. No sabía con, ¿Qué? Cuéntanos ¿Qué? un poquito quién es Ángel Jiménez a qué se. Bueno, Ángel Jiménez, que os lo cuente, que os lo cuente, el que ya que ha venido, que os lo cuente. Siéntate. Nos está hablando de Ángel Jiménez toda la tarde y yo quiero saber quién es. Está Susana. Y cuéntanoslo ya en las cámaras, ¿eres, eres de aquí? Sí. Y mi pregunta, repite la pregunta, decirle que repita la pregunta. El repite que, la pregunta, la que estábamos con el tarot, no da igual. Sí. ¿Te repite dedicas al misterio? misterio? ¿Echas el tarot? No, no, no, no el trabajo Otras el mancias. Misterio. Él es el que organiza organización? Organización? el... Otro. Un saludo a Ángel. Él es el... El, el, el, es el... que le estaba... Dile que repita la pregunta, que es que a mí como no tengo... Bueno, puedes repetir la pregunta. El ¿no? que quiera Susana. que repita la pregunta y ya está. Pregunta, vale, pues el que quiera que pregunte. Vale, el que quiera que pregunte. Y a ella también la conozco, no, que no, ¿tú no, también sabes echar el tarot. Sí, ella es una la, de las. La de que conozco hace muchísimos años, nos conocemos hace cuanto, mucho. Dice, ¿no? sí, bueno. y, el péndulo, y, el y el péndulo también. ¿Eres cuando, amiga cuando de.? profesional y el... cuándo? Era amiga mía y tuya, teníamos una amiga en común hace años, mejor hacemos de eso. Como veréis, estamos en vivo y en directo, esto parece el sálvame diario hoy. Tan chuli, eh. El, el, el, el, el sálvame del misterio bueno pues nada el chiquillo la pregunta que quieras saber y ya sí, bueno, acabaremos muy, por hoy va, pues muy difícil ver, con tan va, poquitos, datos, poquitos, poquitos datos que sea un signo libra y de 24 años y un chico cómo se como llama no me digan más a qué se dedica cómo se llama o cuán, no sé fecha de cumpleaños ah, lo fecha de cumpleaños, no, cumpleaños no, ya le ha dicho pero pero que era el tipo, libra el día el día tiene 28 años y, es, y se llama sí. Iván Iván 18 años, 13 del 10 de 1989. Eh, bueno, buena época, pero me gustaría más, ¿a qué te dedicas exactamente para decírtelo? ¿vale? ¿Cuál es la pregunta exactamente que nos quiere hacer? ¿A qué te dedicas? Pues ¿Cuándo alcanzará el éxito profesional y cuándo? Si no me dices a qué profesión es bastante complicado. Bastante complicado. Anda, anímate y dinos un poquito más. Y entonces. Te daremos respuesta. Bueno, esto ya bueno, te digo: ah, el sálvame del, el, el salvame del misterio. Periodista, pues es periodista? ya está, ya está, ya lo está. Vamos, te acabas de meter en esta sí, página. Te acabas de meter en esta página y todo lo que hagas te va a salir muy bien. Vale, vamos a hacer de todas maneras una tirada. Vale, a ver ese periodista de moda. Dice: ¿Puedo preguntar? Ah, pero este es otro. No, vamos por, partes, con no vamos quién por partes. Vamos por partes. Y el, el chico te da las gracias, el periodista dice gracias. Periodista, eh, tu comienzo está siendo muy, muy, muy positivo, ¿vale? Mucho éxito. Y cuando quieras vienes y nos haces una entrevista. El, vale. No, que sí, dice que si sí, puede preguntar que se va a Ah, que bueno, pues que, que, que no lo, lo diga, diga, que yo... es de cosa No, que puede preguntar ya que pero está que ahí. Aquí es lo que, que diga la... el. O sea, oh. Pero bueno, ah, bueno no, no, no, no pasa no, nada, Luis, que por que una preguntita. Dice, ah, el periodista, muy revelador, muchas gracias. Vale, uh -huh. el, el, el, el chico este. Bueno, la carta de la, del mago es lo que tiene, que es una carta es una fuerte carta porque muy es buena, siempre es el principio. Para nivel de trabajo es buenísimo. Yo creo que la mejor. Uh -huh. Bueno, pues ya, ¿no? Yo creo que bueno, sí, sí, que se ha alargado Hoy mucho. Hoy ha sido muy, sálvame, pero bueno, estamos Escucha muy bien el misterio. Tenés, si decirla, vale, sí, pues, dile a la congregación el evento. Eh, que dice, vale, uh -huh. otro. Vale, no, no, vale, no, no va, mi va por ahí. pregunta es, ¿dónde viviré no. en mi adultez? Y otro dice, en el Yo planeta saber Marte. Si voy a tener mi casa pronto. Pues hijo, cómo no le hagas. Tú me parece a mí que lo llevas mal. Bueno, pero se va a ir a Marte en cohete y va no, a volver. Ya, ya, ya, ¿Se ya. Se está animando, Bueno, bueno, bueno, bueno bueno, bueno, bueno. Hay aquí bueno, mucha no, energía. Bueno, eh, yo creo que por hoy está bien. Está bien nos vamos a despedir sí. con mucho no amor. hemos pasado muy bien. Con mucho amor, me quiero decir sí, con mirad, mucho amor, Sí, mira, 25 siempre. de agosto de 12 de la mañana. Llegaré hasta el final, se merece. Sí, 25 sí, de agosto sí. de 12 de la mañana a 20 Pero, ¿de horas año? de la tarde. Esto se deberán en el futuro, 25 de agosto de cuándo? Pero qué estás diciendo el evento. El evento que me ha dicho. ¿Qué día es oh, el evento? Dice Merci, Moi. ha sido genial. dice... Sí, pues genial. no es no, así. No, no, no. Desde Francia, saludos. Bon ¿Cuándo yo, va a ser el evento? El evento día y este fecha. Estamos lo primero, Estamos en el año 2018, caballero, caballero. Ya, ya, pues, 25 para. de agosto del 2018, el pueblo de Guadarrama, España, el mundo mundial, el mundo del misterio. Eh, va a venir una de las. Pues vamos, vamos. Aquí no deja de hablar. Es que hablan mucho, le pasa algo a mí. Bueno, bueno, se te oye lo justo. No hay que faltar a la cita. ¿no? no hay que faltar a la cita. 25 de agosto en el pueblo de Guadarrama, de 12 de la mañana a 20 horas. qué es lo que se va a hacer ahí? Pues vamos a hablar del misterio, acercaros a nuestro pueblo, vamos a hacer un programa de radio en directo. Y muchos de los grandes del misterio van a firmar sus libros. ¿Y tú quién eres? A la audiencia. Yo soy Leonor. Leonor. En Guadarrama, ¿no? Nuestra amiga, nuestra amiga que nos hace tarot en directo. Meiga de nacimiento. ¿Qué? Bueno, be, be, mentira no es, mentira no es, no estoy diciendo mentira. Bueno, que muchos besos, muchos nos besos. Vemos, mucho vemos otro día. Hasta, lo, hasta la próxima semana, un besito.